Hola, hola qué muchitas, qué bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy pues vamos a hacernos un maquillaje navideño, pero súper fácil, así que espero que si sí les guste, pero antes de empezar con este tutorial de maquillaje no olviden pasar aquí abajito a suscribirse, activen su campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un video tutorial y así ustedes no se pierdan el paso a paso. Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos. bueno, para empezar con este tutorial voy a estar utilizando esta paleta de aquí que es de color pop y voy a estar tomando la sombra negra que está aquí. Ok niñas, bueno para este maquillaje que voy a hacer Voy a estar colocando Así, vamos a hacer una cuenca marcada Entonces con una brocha pequeñita como esta Voy a estar colocándolo primero Más o menos como para darle forma a nuestro ojo Y ya después lo limpiamos Entonces así O sea este maquillaje más Va a ser, pues va a ser fácil, nomás más que para dibujar las lucecitas. Que digamos más o menos complicado, pero lo demás va a estar fácil. Así, ok. En este ojo vamos a hacer lo mismo. Um, así. Ahorita no voy a estar poniendo nada, nada de sombras con la misma brocha. Con lo que quedó y ya. Entonces, nomás nos vamos a poner a trabajar esto de la difuminación para que ya quede todo, pues, bonito y listo. Ahora, si después falta, ahí ustedes le ponen. O si es demasiado, pues, le quitan. O sea, a puro difuminado se lo quitan. Pero así. Bueno, entonces ahí, pues, se dan su tiempo. Yo voy a estar difuminando aquí hasta que quede todo perrón. Si no, este. Pues no se va a mirar bonito el maquillaje si no está bien difuminado. Bueno, yo creo que ahí ya, pues difuminé lo que, lo que pude. Bueno, entonces no voy a estar agarrando la misma brocha para difuminarlo. Entonces voy a agarrar otra brochita pequeñita, pero limpia. Y voy a estar difuminando aquí para que pues se vea más limpio esto. Y bueno, pues ya ahí tenemos esto. Ok, niñas. Bueno, ahí ya lo dejo yo. Ya está el difumido que quiero. Entonces ahora voy a estar cogiendo una toallita desmaquillante. Pueden agarrar cualquier toallita desmaquillante que a ustedes les guste. Bueno, y con mi uña nomás voy a tratar de estar limpiando. Aunque este desmaquillante que compré de la farmacia no sirve casi... Tengo que aplastar demasiado para que salga. Bueno, más o menos así. Y lo van este. Okay. Mm, bueno, pues ahí más o menos le hacen en la altura que ustedes quieran. Y yo creo que un poquito más lo voy a. Para. Pues tapar toda esta zona. Y dejarla bonita porque si no se va a mirar muy feita. Ya que en la parte de aquí está como que... Algunas partes el, el papel desmaquillante no ha quitado. Así que tenemos que colocar esto. Ok, ahí se toman su tiempo tranquilamente para que pueda salirles bien esta rellenada. Parece fácil, pero si falla se van a pasar para encima. Y pues ahí ya la solución está muy difícil. Niñas, con una sombra clara, yo estoy utilizando una sombra, esas que son para sellar eh, pues el contorno, esas que vienen en blanco. Eh, voy a estar sellando esta parte de aquí, pero si tienen una sombra blanca o algo, yo lo que tengo a la mano es esto De la paleta de Anastasia, así que agarré las claras para sellarlo con una brocha plana, no se olviden Y pues listo, ahí ya quedaría mm, Pues está quedando pues bien, vamos a hacer el dibujo ahora y el delineado y pues ya de ahí el rostro Ok niñas, en esta parte ya me delineé blanco Estoy utilizando esas paletas que se activan con el agua Para poder hacerme el delineado, ok Entonces agárrense una brocha súper fina porque si no, no sale Ok, vamos a ver mm, Listo Voy a empezar de la mitad Pues más o menos hasta ahí Entonces de a poquito voy a estar subiendo De a poquito O sea, no voy a hacer el típico delineado negro con las lucecitas Esta vez yo lo quiero hacer eh, blanco Entonces A ver cómo nos sale No sale bien, chévere. ¿eh? Si no. A llorar a otra parte, pues. Okay. Uno. Pues las bolitas. Así. Como, como que queda mejor. Ay, esa bola me salió gigante, no ¡Ay, me bueno es okay. Entonces aquí. Un rosa, ok. Así. De dónde va este, ok, este en el último, lo pondremos ahí, ok, y ahí, entonces sería esto aquí, mmm, dónde, aquí, a la madre, me salgo Pues ahí, ok niñas, bueno ya lo rellené de esta forma, ahora nomás me voy a hacer mi delineado negro para combinar con lo que está encima pues el ¿cómo se llama? el difuminado negro de encima entonces nomás nomás le hacemos bien bonito Así. Con el delineador voy a estar pasándolo aquí en medio porque, porque siento que se mira como que muy triste nomás el blanco, así que bueno, okay, niñas, bueno voy a estar utilizando el primer de Jay-Z, ok. Me a echar un poquitín nomás para tapar los poros abiertos que tenemos por ahí. Ok, y te pasadita pues porque nos dure también el maquillaje, que es muy importante. Entonces me voy a poner un poquito de base, niñas. Y vámonos a difuminarlo en todo nuestro, en todo nuestro rostro, ok nomás un poquitito la base que utilicé es de mac la número eh, 2.0 voy a estar utilizando el corrector de eh, ocho un poquito para aquí otro poquito para acá entonces ahora sí a difuminar todo no pueden dejar nada nada sin sin difuminar ¿eh? porque al momento que lo sellemos se nos va a hacer Horripilante el polvo y la base Bueno niñas, desean todo el rostro para que les quede bien bonito Sequito Y bueno, tristemente hoy no voy a poderme poner lentes de contacto Porque no sé qué le pasa a mis ojos Apenas me pongo y siento como que si algo me encara en el ojo Y me lo tengo que sacar porque me lo tengo que sacar No aguanto Ok, niñas, eh, se pone en la línea del agua un poquito de blanco o cremita o algo, algo que sea clarito. Entonces ahí voy a estar viniendo con mi sombra negra y la misma que pusimos ahí encima. Y voy a estar difuminando aquí abajito, ok, bien pegadito a las pestañas. Y lo voy a tratar de juntar con lo que es el, el delineado de encima. Um, Voy a agarrar un poquito de sombra Clarita de la paleta Y voy a estar colocándolo aquí Niñas Aquí bien abajito bueno, Poder lagrimar por ahí Está quedando bonito el maquillaje Me está gustando cómo me está quedando los ojos La forma y todo Mira perrón Cogí esta sombra de aquí niñas Ok niñas Ya me hice el contorno Ahora voy a aplicarme un poquito de rubor Así y pues listo, nos quedando bien. Bueno, entonces un poquito de gl glitter que diga iluminador en la nariz. Aquí también un poquito. Ok, después me voy a poner un poquitín aquí encima del pómulo para brillar más que el sol. Más que nada, nomás un poquito, ok, porque hoy estoy iluminador. Me trabajo. Este iluminador como que está un poco y poquito potente. Un poquito en los labios. Y como no están aquí, no estamos en vivo. No sé qué labial ponerme, niñas. Ayúdenme. Creo que me voy a poner este... Un poquito de labial rojo con glitter. Ok, niñas. Eh, voy a estar... Delineándome los labios rojos. Porque sí, ya es hora de usar un rojito Y creo que con este maquillaje va a quedar muy bonito Y si por ahí se preguntan ¿Para qué ocasión es este maquillaje? Pues no es para salir una noche pues, de gala y todo eso ¿Será es que le utilicen? Pues, en Navidad, en su casa O si quieren pueden salir así Vendiendo cómo se sientan ustedes, claro Pues yo sí saldría así, o sea, bien navideña. Con el gorrito. El lápiz es de color pop, niñas. Se llama Frenchie. Frenchie. Frenchie. Bueno, no sé. Sí, Frenchie. Pues estaba utilizando este labial de Otsuo, niñas. Que es rojillo. es el 21. Entonces. Este es el rojo. Bueno, digamos el rojo putón, niñas. Ya me glitter un poquito. Bueno, ahí sí ya no se nos miraría. Tengo glitter en toda la lengua, pero bueno, espero que les haya gustado. Ah, faltan las pestañas, me estoy olvidando. Ok, niñas, lo único que nos faltaría sería pues las pestañitas, algo así. La verdad es que quedó bonito. Ustedes que dicen Así que bueno que muchitas y muchitos Este de aquí sería el resultado de este look Espero que si sí les haya gustado Pues este look navideño tipo Instagram Algo así Espero que si sí se lo realicen Y si se lo hacen no olviden etiquetarme en Instagram, Facebook O en TikTok Se los voy a estar dejando en los links En la cajita de información Por si quieren pasar por ahí y pues ya aprendí a hacer los dúos y eso para poder reaccionar a sus maquillajes. Así que no se olviden. Que bueno, si les gustó este maquillaje no olviden dejar sus deditos arriba. Compartan este tutorial con sus amigas, sus tías, sus abuelas. De esa manera me apoyan muchísimo. Y pues les mando un besote y un abrazote. Y ya nos vemos entonces hasta el próximo tutorial. Que será pues en esta semana voy a tratar de subir al menos cuatro videos, niñas. Así que activen sus notificaciones y estén pendientes. Nos vemos.